¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Genial. ¿Estabas nerviosa? Estaba nerviosa al principio, pero nada más entrar súper bien. Muy cercana, muy amable. ¿Ha, ¿Ha estado incómoda? Pues no, porque más que una entrevista ha sido como una conversación. Me ha estado preguntando sobre mis inquietudes, cómo me veo yo el año que viene. Se ha preocupado bastante por mí. ¿Quién te la ha hecho? Beatriz a ver quién me toca a mí. Seguro que bien, ya verás. ¿Y te ha ayudado? O sea, ¿te ha explicado cómo la carrera? Sí, porque yo iba con las ideas un poco claras, quería Derecho y ADE, era como mi primera opción, pero ella me ha seguido preguntando por qué quería esas, qué es lo que me gustaba de Derecho, qué es lo que me gustaba de ADE, y también me ha brindado como otras posibilidades que puedo elegir, de otros dobles grados, y ha estado qué muy bien. bien. Yo es que tengo la duda porque tengo dos carreras, o sea, estoy entre dos carreras, y entonces no sé si cuál de las dos va a ser mejor, sabes Entonces quiero como que me a Oriente para decirme tal, está mejor, ¿sabes? Tú contaré qué quieres y seguro que te ayuda a reafirmarte o a encaminarte. Sí, uff, Oye, hay un montón de extranjeros. Sí, a mí me ha dicho que es un campus internacional y que lo más probable es que tengamos en, cl en clase gente Erasmus o gente de otros países. Qué guay. Sí, pues estar claro, muy guay. Sí. Me voy a ir, que me toca nada. Suerte, hablamos, te espero. Igual, vale, ¿eh? sí. Adiós. Sí, ¿Qué tal? Soy Beatriz, Encantada. soy profesora de Derecho Civil, voy a hacerte yo la entrevista. Vale, genial. Bueno, indicarte simplemente que esto eh, no es un examen, que a veces venís un poquito nerviosos y, y bueno, esto no es un examen, es simplemente una entrevista para que nosotros te conozcamos a ti y tú nos, nos conozcas a nosotros y sepamos que estás en el, en el camino adecuado. Yo ahora te voy a preguntar un poco por tus inquietudes para, para ver si lo que solicitas es lo, es lo correcto para, para ti o orientarte en la medida de, de lo posible. Cuéntame tú en qué estarías eh, interesada, en qué titulación, qué es lo que... Estoy sobre todo interesada en, en Derecho, pero también me gustaría el complemento de AD porque me gusta bien la cosa. Derecho de, es la que más te llama, pero dudas si introducir a lo sí. mejor algo de, de dirección de empresas sí, o alguna otra... Sí, por lo que he visto, me gusta, los números, tal... ¿Tú cómo te ves en el, en el futuro? Bueno, no me veo claro, por eso también veo que la doble es como una buena opción, por pues si sí, no, no me veo eh, abogada o en el ámbito jurídico, pues me vas a... La vale, o sea, a priori te interesa estudiar Derecho, sí. pero no sabes si... Claro. Vale, pues... Claramente yo te veo motivada hacia las dos orientaciones y de hecho son dos titulaciones que casan muy bien de cara a salidas profesionales conjuntas, así que te voy a explicar cómo, cómo funciona Mira, qué traigo las